Y ha pasado con Noticeñales? De un tiempo para acá no he vuelto a ver ninguna transmisión. Y yo quiero enterarme de noticias que tienen que ver con la población sorda. No encuentro información. Hey, ¿les hace falta las emisiones de Noticeñales y les es extraño este silencio, esta falta de información? ¿Sí? Tranquilos. Dentro del equipo de Noticeñales estamos reinventando nuestra programación y realizando nuevos contenidos que serán emitidos próximamente. Si desean acceder a noticias en lengua de señas, recuerden que a través de Fenascol Digital pueden encontrar las distintas emisiones anteriores de Noticeñales. Chao, nos vemos después.